En este video vamos a responder la pregunta que nos hicieron, ¿cuánto es lo mínimo para invertir en Forex? Eso es muy relativo, normalmente es dependiendo lo que les pida el broker. En este caso por ejemplo, abajo les dejo el link para que se, si quieren abrir una cuenta, simplemente en este broker ustedes pueden abrir una cuenta real sin invertir dinero. Ellos para ingresar les regalan 25 euros gratis, eso no tiene oculto, no hay ningún misterio. Yo ya lo hice porque yo, yo soy cliente de ellos hace mucho tiempo y siempre ha sido así. Obviamente esos 25 euros ustedes no los pueden retirar, son únicamente operables. Entonces, ¿cuánto es lo menos? Lo mínimo puede ser nada porque este broker les regala. Hay otros brokers que les exigen 100 mil, dos mil dólares para ingresar al mercado. Eso depende del broker. Y la otra parte es cuánto ustedes están dispuestos a invertir. Cuánto quieren invertir en el mercado. Si lo van a hacer con seriedad, pues no deberían invertir menos de mil o dos mil dólares. Y ya cuando la gente ya cuando está más enfocada, lo, lo que invierten son más o menos unos diez mil. Yo no recomendaría más de eso, pues porque igual no es necesario, al ser un mercado tan apalancado no hay necesidad de invertir tanto dinero entonces tengan en cuenta esa parte eh, lo mínimo, como les digo, en este gratis pero si, si hablamos no por el broker, sino por ustedes pues para que los deje moverse bien, sin problema y sin, sin tener la cuenta muy, muy ajustada, muy precisa lo mínimo deberían ser entre 50 y 100 dólares para que puedan moverse bien y puedan apalancarse lo, lo, lo suficiente y hacer movimientos que al menos les dejen poquita ganancia pero que les deje algo porque una cuenta de 10 dólares o hasta esta de 25 es difícil de trabajarla porque los lotes les quedarían muy pequeños entonces recomendación mínimo entre 50 y 100 dólares ideal 1000 o 2000 y acá en este broker puede ser gratis en el abajo les dejo el link, cualquier otra inquietud me la hacen saber